La Embajada, el espacio de encuentro de Unidas Podemos en Coin, alberga una exposición que gira en torno a la figura del autor canadiense Harold Foster, uno de los creadores de cómics más influyentes del siglo XX gracias a su obra El Príncipe Valiente. La muestra llega de la mano de su propietario Andrés Lacoume. ...en principio se trata de aprovechar el ofrecimiento que hace Unidas Podemos... ...de este espacio de usos múltiples que tiene aquí en la calle Feria número 13... ...para realizar actividades por parte de los ciudadanos de Coín... ...y hemos aprovechado para celebrar como se debe el primer día del TVO en España... ...que se celebró el pasado día 5 de marzo... ...con una exposición de TVOs de, de, uno, de, los de uno de los autores más importantes del cómic del siglo XX... ...que es Harold Foster... ...autor del Príncipe Valiente. La exposición va a poder visitarse de martes a viernes... ...en horario de 5 de la tarde a 8 de la noche... ...y en ella encontraremos reproducciones... ...y muestras de la obra de este autor. Aquí se va a poder ver una representación de los... ...reproducciones a tamaño original de la obra del artista... ...en el que se va a poder ver la, la calidad que, que tiene... ...y una de las partes más interesantes y curiosas de, de la exposición... ...es que se va a poder ver todas las muestras... ...una muestra de todas las ediciones que se han hecho en, en España... De este, ...de este TVO... ...desde los primeros de 1950... ...hasta las últimas ediciones que se están, se están publicando ahora mismo.